Yo vi Star Wars y a mí me encantó, me encantó, a mí me gustó, ya me encantó ¿Es, mucho ¿Ese es el secreto de Star Wars? Po, que, te, que te atrapa de niño Esa es la hora, por eso sí. eh, es como las películas de superhéroes que Uno como grande las puede ver, analizar, tirar guiones y todo Pero es que nunca se te tiene que olvidar que son películas para niños Star Wars, por mucha fuerza y misticismo que queráis darle, es eh, una aventura vaquero, o sea, de, de, medie, de medievales, eh, con ciertos trasfondo un poquito más profundo pero sigue siendo un sigue siendo un show, un espectáculo, más que una novela profunda, ¿cachai? De hecho, de hecho eh, Star Wars es famosa, es, ¿por qué estamos hablando de Star Wars? Porque comenzó con esta bola del, del cine de popcorn, de cabritas, ¿cachai? El cine más de marketingero empezó con Fallo. Star Wars. ¿Cachai? antes era el cine que era mucho de arte y cuando tuve a, a ver una película no no Ay, que entretenido cine arte claro, claro, es, exactamente, <risa> Me exactamente el cine de, de ir al fin de semana a ver un cine así oh, es como un show y eso parte con, con Star Wars el cine el parte el con Star Wars parte el marketing parte el vender figuritas en la película eso no, no estaba mm. entonces revolucionó el cine muchas cosas en diseño ponte tú hay una, hay un documental de Star Wars que está muy bien que, que habla de, eh, habla de, lo, de cómo se hizo la primera Star Wars y, y estos, estos, estos gringos George Lucas para, para abaratar costos la primera, la primera que se hizo ya la, la, la, la tres, la cuatro, la cuatro. Para abaratar costos se fue a Inglaterra, a otro lugar a grabar, ya con, con, con todo con un equipo inglés. Y, y, y contaban, contaba el en la ley, y después en entrevistas, contaban que eh, todo el equipo de mierda de los ingleses se burlaba mucho, no sabía qué estaban haciendo. Porque de repente tenían que grabar y grababan a una persona con un perro gigante, con una lata como de, como de, como, como una lata con una lavadora al lado que, le, que se movía y le respondía, entonces... Fue muy revolucionaria en el diseño. Quedamos todos locos con los personajes, con, con un perro hablando, ¿cachai? Con un robot que nos, nos daba simpatía. Ese tipo de cosas revolucionó Star Wars y eh, creo que las tiene hasta ahora, ¿cachai? Y, bueno, hay otras cosas. La música de John Williams, ¿cachai? Que, que puta que la llevó. Y, y el rollo de y el rollo que ahí hablando tú de, de, del, del viaje del héroe, porque es como... Eh, George Lucas, bueno, el mito es que George Lucas tomó un libro de Joseph Campbell, antro, que es un antropológico, que es El viaje del héroe, que George, yo, eh, Joseph Campbell toma todos los mitos que pudo encontrar desde Egipto, los fenicios, bueno, de los chinos, y, trató, y, sacó, y le sacó patrones, ¿cachai?, a las historias. Y encontró unos patrones súper específicos, que es como... el el, el chico, bueno que es Star Wars ¿por? el chico que, que es un don nadie y que de repente le llega un desafío super gigante y tiene que salir a descubrir el mundo y con eso, con la ayuda chucha, con la ayuda de un super maestro ¡Ah! <risa> ¿Este? eso, eso es Star Wars ¿por? entonces la wea, es la weá claro, es la weá <risa> clásica por excelencia clásica por excelencia entonces por eso es ¿Cachai? Y por eso es que estas películas de mierda ahora eh, la rompieron tanto, o sea, le fue tan mal, ¿cachai? Le fue, y repito, le fue bien en plata, pero le fue muy mal con los fans, con la historia. Es eh, un antes y un después, yo creo. Y es una gran cagada de producción. Eh, puta, eh. yo creo que... ¿Sabes que Yo creo que si no lo hicieron al tiro, yo creo que mataron toda la wea, porque... George Lucas, por lo que tengo entendido, el concepto de marketing es súper viejo en Estados Unidos. Por lo tanto, George yo, yo Lucas, eh, parte de su sueldo fue en, en porcentaje de ganancias de las de la figuritas. Sí, sí. ¿Cachai? Yo lo que sabía. Entonces, bueno, eh, allá, lo, para la gente que no cacha, igual, como. Ya, a mí me llamó mucha la atención, por ejemplo, la, como las producciones de Kubrick, Tarantino. Spritler no sé si tanto, pero de repente algunos apostaban su plata, si Kubrick de repente para hacer película, bueno, apostó su casa, la hipotecó y todas las cuestiones, son empresas, ¿eh? son son negocios, ¿cachai?, y en donde los locos, claro, el arte allá se paga, eh, no, no, estamos hablando como arte como popular, arte pop, el, el, el cine arte pop, y demás Claro. Entonces, el gringo no es una persona, por lo que tengo entendido, no sé ahora, pero de, de arte más avanzado. O sea, arte como eh, pintura, otra wea, no sé, desconozco. Yo estoy hablando del weón promedio, no del weón. Claro, del weón más. Como, más como como como a, Chile. Sí, más Claro, el europeo, el europeo no sé si estará tan así, pero tiene la cultura más a mano. Tiene weas más a, a mano bacanes Entonces. No, yo lo que, yo yo siento que no, eh, eh, creo que por plata y por tecnología no estaba para hacer la tecnología, todo el tiro, y eso es lo que yo sabía, por eso que el loco, la tecnología para hacer las tres primeras, ¿cachai? Por lo que tengo entendido, no sé si es mito, no había plata para hacer eso, ¿cachai? Es y que, no estaba la no, tecnología es que... disponible, de hecho él, para lo que tengo entendido es que él es el que inició el desarrollo de la o oh, propulsó mucho el desarrollo de la, de la, ¿cómo se llama esta weá? De la, ah, lo que es esta weá, eh, la tecnología para producir eh, efectos especiales. Sí, po, sí, es una empresa súper importante. Es que tiene que ver eso, John Lucas, John Lucas no solo hacía la película, sino que además hacía una tecnología nueva, un sonido culiado nuevo. Y después el cine, el, el cine propiamente tal, el, la sala de cine, tenían que comprar nuevo equipo para poder producir las películas de Lucas, porque <risa> si no, no no se escuchaba. ¿sí? Igual es, igual es prosa, yo, yo si tú pensáis por ejemplo yo he visto que los artistas en general, por ejemplo la música, hacen un look. ¿sí? Un loop El cine, siendo bueno, muy bacanes por ejemplo, Spielberg un voz cualquiera, pues con un Vaya un doggis allá y... O sea, no un doggis, no hay todavía. Me, me, y se puede estar comiendo hamburguesa, ¿cachai? Porque pasa? No es como... No tiene el look tan así como desarrollado, casi como pasado a caca. Y yo creo que eso igual diferencia también. Ayuda mucho a marcar todo. Pero... Eso, pues... Ser, yo creo que no... También, y puta, Dios, Para mí fue una decepción porque... Eh, hicieron... Eh, yo creo que pasó la vieja. ¿cachai? no sé qué habrá pasado, yo lo que tengo entendido y tú puedes desarrollar el tema es que hubo... Eh, uh, todo lo que me comentabas la otra vez que yo sabía que había una pelea de directores tenían puntos de vista y tú me habías dicho que igual había una línea pero los directores ahí metieron mano ¿cachai? Eh, no, no funcó mucho, de hecho como que ni siquiera las tres primeras quedó tanta la caga, entonces... Pero a mí, ¿sabes lo que yo creo que como que recagó esto? Porque Roach One ni siquiera es como, es otra bola, es como está como al medio de entre claro. eso, y la encontré buena ¿Estás ¿sí? Yo, me gustó la película, está la segunda creo, pero está como al medio en cambio esta weá de estas tres que son las oficiales oh, yo cuando yo vi que el, el loco era el hijo de... de ¿Cómo se llama este en El Han Solo. Y después claro, como que el abuelo. Porque reciclaron todo, sí. reciclaron la la otra, por la anterior, por la, la, la más exitosa, por la primera. La, la, la Mira, cuarta. yo creo que lo que pasó en las tres últimas son un mal cover. Musicalmente toda la gente que le gusta la música sabe que los covers mal hechos no funcionan. Y eso fue lo que pasó con las películas. Además ah. destiempo, tiempo estamos en otra época. Cachai, ah. es como que ya no. ya era. Bueno, sí. Eso, con eso cierro. Bye. Y desaparezco. Como, como un hija. Oye eh, y.. Ahí después también le vuelven los mitos.